presentamos el editorial hoy titulado la punta de catalina esta es la tercera avería que sufre la caldera número 2 en aproximadamente un año de operación de la termoeléctrica punta catalina las autoridades del sector eléctrico informan que seguirá fuera de servicio al menos otras tres semanas y que trabajando turno de 24 horas estaría el final de febrero el administrador de la termoeléctrica, Serafín Canario, explicó que los técnicos del consorcio trabajan en forma acelerada en la reparación del desperfecto en la caldera número 2 de la central y han aprovechado la reparación para realizar otras correcciones para evitar pérdidas y paradas futuras. Esto quiere decir que los desperfectos de una planta que costó todos los millones del mundo y que ha sido un foco importante de corrupción, aparentemente no sirve. Si estando dentro del periodo de prueba fallado tres veces, podríamos tener un dolor de cabeza de por vida. Aparentemente la punta de Catalina no produce la energía suficiente para electrocutar a tantos corruptos juntos. Hasta el próximo comentario.